De los intereses de tu familia estudiantil. Es una experiencia única. Conviértete en portavoz de tu clase. Es otra forma de vivir la universidad. ¡Anímate a ser delegado! Participa en la universidad. Involúcrate. ¿A qué esperas?